Se suponía que todo no pasaría Que de ti esa misma noche me olvidaría Y ya van como tres días Y sigo pensando en ti todavía Se supone que todo no pasaría Que de ti esa misma noche me olvidaría Y ya van como tres días y El tiempo no va a volver, bésame como la primera vez. Ven y bésame, bésame, bésame. Bésame como si el tiempo no va a volver, bésame como la primera vez. Ven y bésame, bésame, bésame. Suponía que esto no pasaría, que de ti me olvidaría. Y mira dónde estoy escribiéndote una canción. Y cómo olvidar los besos de aquel día, a lo mejor tú los olvidas.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 Como las estrellas Eres única doncella Quiero ser rey y tú mi reina Y tú mi reina Se suponía que todo no pasaría Que de ti esa misma noche me olvidaría Y ya van como te día Y sigo pensando en ti todavía Bésame Primera vez, yeah. ven y besame, besame, besame, la de la.